Esquerra Unida le ha ayudado la crisis a Fer vore a los ciudadanos que les propuestas son posibles desde Esquerra Unida en ese sentido? Lo que ha provocado la crisis es una conciencia de la ciudadanía sobre qué políticas son las que sí. está desarrollando el Partido Popular la injusticia de esas políticas y lógicamente cuando la ciudadanía empieza a sufrir la, la injusticia de esas, de esas políticas es cuando mira a ver quién puede sí, ofrecer alternativas. Hablamos y estas propuestas, el deute, el déficit y el infrafinanzamiento de la comunidad eh, dicen pop margen de maniobra según el Partido Popular. Me saber desde Esquerra Unida cómo se trabajaría estos tres aspectos, que son cifras macroeconómicas, pero que después deriven, en inversiones reales, en sanidad, en educación y en políticas de bienestar social en esta comunidad. Sí, nosotros entendemos que el Partido Popular no ha situado sobre la mesa con contundencia y frente al gobierno de Rajoy exigencias que son vitales y fundamentales para nosotros, la financiación para empezar, con una infrafinanciación absolutamente injusta para el país valenciano, que ha generado una deuda histórica de 13.000 millones que si en estos momentos pudiéramos tenerla con nosotros, paliaría, paliaría muchísimo la situación que tenemos de las arcas públicas, si eso no lo han hecho, si cuando aquí aprueban modificar el estatuto el estatut para mejorar las inversiones del Estado en nuestra comunidad, luego votan en contra o no quieren votarlo en el Congreso de los Diputados, estamos ante un Consejo que no reivindica. Este Consejo no nos está defendiendo. Por tanto, financiación lo primero. ¿Sí? ¿Qué han hecho por la financiación? Nada fiscalidad, otro, otro, otro de los pilares, otro de los pilares para, para, para mejorar eh, las cuentas públicas. Pues otro de los pilares para mejorar las cuentas públicas, ellos lo, lo han dinamitado porque en la época de Bonanza, que era cuando se podía haber recaudado a los que más tienen mayor cantidad para poderlo tener ahora disponible para abordar una crisis como esta, no lo han hecho. ¿Y quién es la fiscalidad que propone Escarra Unida? Una fiscalidad progresiva que paguen más los que más tienen uh -huh. y, lógicamente, muchísimo menos los que, los que no tienen ¿no? o nada, como los parados, las personas paradas o las personas en riesgo de exclusión social.